Y el día de hoy vamos a platicar, o más bien voy a platicar, sobre siete mentiras que normalmente la mayoría de los hombres dicen a las mujeres. Y el día de hoy, como dije, voy a platicar sobre siete cosas de que los hombres normalmente mienten a las mujeres por diversas razones. Eh, y bueno, obviamente tanto mujeres como hombres mienten, pero los estudios demuestran que los hombres mienten más. De hecho, hay una frase que dice que los hombres son visuales y las mujeres son emocionales. Por eso, los hombres mienten mientras que las mujeres se maquillan y esto es precisamente porque los hombres buscan atraer al sexo opuesto a través de palabras es más es decir le pintan una realidad que luzca más atractiva a la mujer que la que realmente es mientras que las mujeres usan también lo que tienen para atraer al hombre y en este caso es su físico por eso sacan provecho se arreglan se maquillan etcétera etcétera y bueno aquí voy a platicar sobre siete cosas siete temas en general que los hombres normalmente tendemos a mentir por razones que a continuación voy a explicar y de este modo esto te va a servir para que puedas entender más a tu pareja y entender por qué algunas veces te miente no es porque realmente esté ocultando necesariamente algo pero puede ser porque simple y sencillamente esté tratando de evitar un malentendido o una situación que no puede que pueda ser no muy cómoda así que vamos a empezar directamente con el número uno que es alguna vez ustedes chicas le han preguntado a su pareja con cuántas mujeres ha estado el sexo es un tema bastante digamos controversial ¿no? Eh, y es muy muy sensible entonces es normal que de repente las personas intenten esconder la verdad de cierto modo. Las mujeres, por ejemplo, si uno le pregunta con cuántas parejas ha estado, las mujeres tienden a mentir y tienden a decir con menos parejas de las que normalmente han estado. Bueno, los hombres hacen más o menos lo mismo. Los hombres tendemos a mentir en este tema debido a que queremos mostrarnos atractivos a nuestra pareja. Entonces, si, nuestras, si consideramos que nuestras parejas o las parejas con las que hemos estado no son suficientes. Muy probablemente vamos a mentir para que nuestra pareja actual nos vea como alguien que tiene experiencia en la cama. Es decir, vamos a decir que hemos estado con más mujeres las que realmente hemos estado solo para demostrar que tenemos cierta experiencia en la cama y que ustedes se sientan atraídas a probarnos en ese ámbito ahora también existe el otro lado de la moneda en donde hay hombres que realmente han estado con muchas mujeres y saben o esos hombres saben que a las, para las mujeres las mujeres les gusta sentirse especiales de cierto modo entonces decirle a una mujer que es la número 79 pues no va a resultar como muy atractivo digamos se va a sentir como una más de muchas entonces muy probablemente sea que los hombres mientan también cuando han tenido demasiadas parejas y reduzcan su número para hacerlo ver un poco más normal o un poco más atractivo para su pareja. Pero, en Pero digamos que en ambos casos la mentira está justificada únicamente por el hecho de hacerte sentir bien y hacer que nos den la oportunidad de demostrarles que podemos satisfacerlas. Así que lo que más recomendaría yo es que eviten por completo esta pregunta, porque en el gran, la gran mayoría de los casos tanto hombres como mujeres mienten al respecto con esta pregunta, ¿no? Bueno, número 2 los hombres mentimos sobre dónde estuvimos. ¿Ah? Si de repente llegas con tu chico y le dices Oye, ¿en dónde estabas? Porque te estuve marcando, te estuve buscando o llamé a tu casa y no estabas, en... ¿a dónde fuiste? Muy probablemente el hombre mienta y no porque tenga miedo a decir dónde estaba o porque esté ocultando algo sino que simple y sencillamente los hombres tendemos a huir un poco de la monogamia, del compromiso. De modo que no queremos sentirnos controlados, por lo que cuando nuestra pareja nos pregunta ¿Dónde estuvimos? es muy probable que realmente digamos una mentira simplemente para demostrarnos a nosotros mismos que no estamos siendo controlados. ¿Ah? Es como, es como, ah, me está preguntando ¿Dónde fui? ¿Porque quiere saber dónde estoy? ¿Porque me, está, me quiere controlar? ¿Porque quiere saber todo lo que hago? No, no, no, no. no. Y aquí el lanzo una mentira para que eh, me deje de molestar y no tengo por qué dar explicaciones y entonces es una forma de autoengañarnos a nosotros mismos de que no necesitamos darles explicaciones y a cambio les damos una mentira el punto número 3 los hombres siempre van a mentir o la mayoría de las veces van a mentir sobre el hecho de encontrar o de ver a otras personas atractivas es decir Digamos que tú vas con tu pareja agarrado en la mano por el centro comercial y de repente ves que notas que se le queda viendo a una chica y entonces a lo mejor tú le preguntas casualmente ¿te gustó esa chica? No de forma enojada, no de forma celosa, simplemente de forma curiosa y entonces lo más probable es que ese hombre diga una mentira, diga algo así como no me llamó la atención su vestimenta o me llamó la atención algo que traía o lo que sea o que minimice el grado de decir la verdad. Es decir, ah pues no estaba mal pero realmente no fue gran cosa, realmente la vi nada más porque me llamó la atención su cabello. Es decir, está aceptando a cierto grado que la encontró atractiva pero no quiere completamente decirlo porque tiene miedo o más bien no miedo pero quiere evitar una confrontación contigo. A nadie bueno, la mayoría de los hombres la mayoría de los hombres han tenido la experiencia de una novia celosa y lo mismo con las mujeres también los hombres son celosos pero eh, la mayoría de las veces los hombres no las mujeres no reaccionan bien cuando un hombre les dice o cuando su pareja les dice que la vecina o la chica de enfrente o la chica al lado es atractiva ¿por qué? bueno, por obvias razones pero la verdad es que es normal que tanto hombres como mujeres constantemente vean a otras personas de forma atractiva es biología, es natural ¿eh? no porque estés en una relación estés en una pareja o ames a una persona significa que ya automáticamente todas las personas del mundo son feas para ti no, simple y sencillamente no pasa es biológico y es normal y natural que incluso aunque tengas una pareja Veas a otras personas y digas, wow, ese chico es muy guapo, wow, esa chica es súper sexy, punto. Sin embargo, los hombres tenemos cierta experiencia con ese tipo de cosas y sabemos que nuestra pareja normalmente no lo va a tomar muy bien si decimos abiertamente cuando encontramos a alguien más atractiva. Por eso es que tenemos que mentir al respecto. Punto número 4. Los hombres normalmente mentimos sobre estar asustados, sobre tener miedo a algo. Lo sabemos, desde que, normalmente desde que los hombres son pequeños, siempre existe cierto tabú, en la mayoría de los casos, sobre eh, demostrar los sentimientos. No llores, sé un hombre, vamos, sé valiente, nada de que las, las, solo, solo las niñas lloran, tú no eres niña, ¿o sí? Este tipo de comentarios que desde pequeños, eh, bueno, algunas familias les meten a los niños evita que los hombres puedan abrirse fácilmente a sentir sus emociones, a realmente expresar sus sentimientos. De modo que eh, algunos de los hombres crecen creyendo que tienen, siempre tienen que mostrarse fuertes y sin miedo. Así que si en algún momento ellos se sienten asustados de perder el trabajo, de no tener dinero para pagar la renta, de, eh, de decirte que te ama y que te adora y que te vayas a ir o, o miedo a perderte, es muy probable que no lo diga y que no lo manifieste, porque simple y sencillamente creció con la idea de que no es bueno, eh, digamos, decir lo que siente. Y lo mismo pasa cuando es algo bueno. Si tú le has dicho a tu novio o a tu pareja, te amo, y a lo mejor esa persona no te lo ha dicho de vuelta, no significa que no te ame, significa que simple y sencillamente puede ser, puede ser, que siente el hecho de que no debe de, de expresar sus sentimientos. Siente que no es de hombres decir un te amo de regreso, por ejemplo, o un te extraño. Muchas veces los hombres tienen esta idea de no expresar sus sentimientos y mienten al respecto simple y sencillamente para protegerse a sí mismos. Número 5. Los hombres pueden mentir sobre cualquier cosa simple y sencillamente porque tienen miedo a perderte. Es decir, si se encuentran en una situación en donde a lo mejor cometieron un error, el hombre cometió un error, y siente que al decirte la verdad puede hacerte enojar tanto que tú lo dejes muy probablemente él prefiera guardárselo o decir una mentira que correr el riesgo de comunicarse contigo solucionarlo y seguir adelante por lo, es, por, es por eso que muchas veces los hombres simple y sencillamente prefieren mentir al respecto y es cuando uno las mujeres a veces dicen es que por qué me mentiste en esto que es tan tonto y es bueno porque muchas veces tú te enojas por cosas tontas. Entonces no sabía si esta cosa era una de esas cosas tan tontas por las que tú te vuelves loca y te pones como histérica o simplemente era una de esas cosas tontas que podemos arreglar y seguir adelante. Entonces es muy importante que las mujeres se den cuenta cómo reaccionan a ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque si una mujer hace ¡pum! un superdrama por algo pequeñito, el día que haya algo mucho más grande, que realmente sea importante, ese hombre va a preferir guardárselo, porque va a creer que, bueno, si mi chica hizo este superdrama por esto tan pequeño, imagínate cómo se va a poner si le digo esto, que es mucho más grande. Entonces, chicas, por eso insisto mucho en el hecho de que no deben de ser dramáticas porque no es solo porque no nos guste que sean dramáticas sino porque realmente hay problemas, hay niveles de problemas en una relación que se deben manejar de cierta y de diferente forma no puedes reaccionar de la misma forma cuando tu novio deja la pasta de dientes apachurada que cuando se encuentra con su ex y le da un beso en la boca si ¿Sí me explico, o sea, son niveles, entonces si te puedes como loca con la pasta de dientes Imagínate tu novio cómo va a pensar o cómo va a creer que te vas a poner con algo mucho más grande. Entonces, siempre es bueno no reaccionar, no sobrereaccionar no exagerar, evitar el drama y tratar de buscar un diálogo. De este modo, tú vas a ganar más fácil la confianza de tu novio o de tu pareja para que esa persona te diga la verdad siempre. ¿Por qué? Porque él sabrá, ok... Sí, cometí un error, pero si se lo digo a mi chica, mi chica es súper alivianada, vamos a poder arreglarlo sin dramas, sin discusiones, y si, es, si se puede arreglar, se va a arreglar, y si no se puede arreglar, ya lo platicaremos. Pero él sabrá que puede contar con el hecho de que no vas a hacer un súper show de la nada. Por eso, a veces los hombres tendemos a mentir sobre ciertas pequeñas cosas, o algunas veces grandes también. El punto número 6. bueno, hay veces que simple y sencillamente mentimos porque no queremos encarar la situación en ese momento. Es decir, eh, por ejemplo, tu pareja fue despedido del trabajo, ¿no? Y entonces tuvo un súper mal día y le fue súper mal, estuvo lloviendo, etcétera, etcétera. Entonces llega a la casa y lo más probable es que no te vaya a decir las cosas en ese momento. ¿Por qué? Porque ya tuvo un día horrible como para que aparte lo, lo quiera terminar con una discusión contigo, ¿me explico? Entonces, eh, normalmente los hombres tendemos a mmm, ocultar la verdad hasta que estemos listos para enfrentarla o simple y sencillamente hasta que veamos el momento oportuno para hacerlo. Eh, y es por eso que, bueno, ahorita dije el ejemplo del trabajo, pero puede ser con cualquier otra cosa. A veces no estamos en humor de lidiar con ciertas situaciones y preferimos simple y sencillamente lanzar una mentira en donde nos haga, nos compre un poco más de tiempo, al menos para, que nos dé tiempo de, para, al menos para poder relajarnos, para sentirnos bien y que posteriormente, bueno, podamos manejarlo en el momento en el que estemos listos para manejarlo. Y el número 7, bueno, simple y sencillamente a veces los hombres mienten sobre. Cómo son ellos mismos, sobre mostrar su verdadero yo, y esto es, va en la mano con lo que dije al principio, ¿no? Eh, tanto hombres como mujeres mienten de cierta forma para atraer al sexo opuesto, las mujeres usan eh, o digamos enmascaran su atractivo físico para resaltarlo, para hacerlo ver mucho mejor y para atraer a los hombres alrededor, mientras que los hombres usamos las palabras, Muchas veces, cuando, no son, cuando nuestra realidad no es lo que queremos aparentar o proyectar en la, en la mente de esa chica, bueno, tenemos que exagerar las cosas, tenemos que usar un poco de mentiras. Y es muy común que los hombres mientan sobre lo que hacen, sobre su trabajo. Es decir, eh, si, su, si un hombre piensa que su trabajo es aburrido, digamos que es un contador, bueno, posiblemente sienta y sepa que es una profesión aburrida y entonces en vez, de, en vez de decirte que es un contador, te va a decir simplemente que es un ejecutivo en una importante empresa, ¿no? Y que tiene, no sé, que trabaja para una empresa y en una posición de ejecutivo o analista o lo que sea. Maquillando las palabras. Para que tú lo veas de cierta forma más interesante que si te, si solo te dijera ¡Oh, sí, soy contador! ¡Wow! Súper divertido, ¿no? Y del mismo modo funciona también con, por ejemplo, la cantidad de dinero que ganan, ¿no? Algunas veces los hombres eh, pues simplemente quieren demostrar que ganan más dinero de lo que realmente ganan. ¿Para que Para demostrar que ellos son proveedores y para que tú puedas... Venir a ellos y sentirte cómoda de que te pueden invitar aquí, te pueden invitar allá. Es, pues, es por eso que muchos hombres, eh, a lo mejor no lo dicen abiertamente con palabras, la mentira, sino que usan eh, pues, su estilo de vida para mentir sobre cómo realmente viven. Es decir, les gusta vestir súper bien, con las mejores marcas de moda, este, usando... el joyería para hombres, eh, poniendo en Instagram o en las redes sociales eh, fotos de lugares super nice, tal vez fotos de autos con varias chicas. Es decir, todo esto es un montaje para que tú digas, wow, este chico es exitoso. Wow, este chico eh, pues se ve que tiene dinero. Wow, este chico me puede llevar a los buenos lugares. Y entonces eh, es una forma de atraerte. Pero la mayoría de las veces, todo ese montaje es falso. Y chicas, hay algo muy importante que deben entender. Y esto no es solo para las chicas, es para todos en general. Las personas que realmente tienen dinero no lo demuestran. Las personas que realmente son exitosas no parece que fueran exitosas. ¿Ah? Les puedo dar mil ejemplos. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Tony Robbins, T. Hart Ecker, Oprah Winfrey... Todas esas personas, ustedes vean, eh, digamos, vean fotos de ellos, vean fotos de cómo se visten, cómo lucen. No hay forma en las que... Si ustedes realmente vieran a esa persona en la calle, la, ven, la verían como una persona normal. Si, si ustedes no, la cono, no las conocieran y las vean en la calle, dirían, ah, esa persona es una persona normal. Jamás les, pensaría por la, les pasaría por la cabeza que son millonarios. ¿Por qué? Porque simplemente sencillamente visten normal. Posiblemente con ropa de marca, pero no es ropa de marca que dice Salvatore Ferragamo con super letras gigantes o Dolce Gabbana, ¿no? Son simple y sencillamente vestimentas que posiblemente fueron caras cuando las compraron, pero no están ahí para presumirlas y para ver, gritar, ¡eh, hey, tengo dinero! Lo que sí es muy cierto es que los hombres, las personas que se esfuerzan mucho en demostrar que tienen dinero son las personas que menos tienen dinero ¿por qué? porque de hecho usan todo su ingreso para comprar cosas caras solo para demostrar en las redes sociales que tienen dinero que realmente no tienen y esto pasa tanto con hombres como mujeres pero los hombres lo hacen mucho precisamente para poder enganchar a las chicas y que las chicas vengan aquí y después es muy fácil demostrar o darse cuenta de que oh sí mi chico, bueno pues no sé qué pasó, desde que estoy con él ya no le va tan bien el trabajo o desde que estoy con él ya, ya no salimos a tantos lugares como él siempre ponía en su Instagram o sí tiene ropa de marca pero unas dos o tres prendas nada más eh, cosas así, ¿me explico? y bueno, en general las personas mienten, cierto, pero lo que la intención de este video era demostrarles a ustedes o platicarles sobre por qué un hombre miente más sobre ciertas cosas. Y no necesariamente es porque hay, haya algo malo o algo detrás, por ejemplo, como una infidelidad o, o tener, que tengamos un amante o algo así. Puede ser, evidentemente puede ser, pero no siempre es el caso. Y creo que este video puede servirles para que si de repente ustedes, digamos, se dan cuenta que su pareja mintió en algunas cosas, traten de entender la razón de esa mentira y platicar con su pareja para que no se repitan, demostrarles que realmente puede haber una confianza en una confianza entre ustedes y que el hecho de que algo malo haya sucedido o que haya cometido un error no significa que tú vas a reaccionar de mala forma, pero que siempre puede haber un diálogo entre ustedes y que pueden arreglar las cosas. Eh, evidentemente hay, hay hombres que mienten Simplemente y sencillamente porque tienen una vida diferente, tienen otra vida con otra mujer, con otra familia, o tienen otra novia, lo que sea. Sí, puede pasar, pero eh, ese tipo de mentiras normalmente son redundantes. Es decir, cuando eso sucede es una mentira tras otra mentira tras otra mentira y llegará llega un momento en el que tantas mentiras van a ser muy difíciles de recordar para tu pareja eventualmente tú te vas a dar cuenta por qué tu pareja mintió sobre esto, sobre esto y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto, y sobre esto y entonces una cadenita que te llevará a ver la verdad y eso sería en el caso de que existiera una infidelidad o algo más y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video, que les sirva de algo compártanlo con alguna chica o algún hombre que ustedes crean que necesita ver esto no olviden suscribirse a mi canal, darle click en la campanita para recibir notificaciones sobre futuros videos relacionados a este o otros temas. Denle like si alguna cosa de este video les pareció interesante y por favor, déjenme sus comentarios. Déjenme sus comentarios sobre cuáles son esas mentiras que sus parejas les han dicho a ustedes que... A lo mejor ustedes no entendieron la razón detrás de eso. Eh, y bueno, si hay algo que pueda ayudar, voy a tratar de responder los mensajes, los comentarios. Eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Cristian. Chao, chao.